unos minutitos para darles la bienvenida y desearles que encuentren aquí un lugar apropiado para compartir su trabajo, sus reflexiones, su producción, y qué bueno que estén aquí, nos hace falta, yo creo que no nos hace falta la aportación de la teoría crítica en general y me parece que Sandy ya lo haya visto así, yo no lo he oído, pero Parece que podemos decir del de marxismo y de, de la teoría crítica en general lo mismo que dijo Marx de Hegel, que, que la, la crítica había dado el tratado como un perro muerto y, este, y que eso no era obstáculo a reconocer su gran aportación, etc. ¿no? Parece que estamos en una situación semejante, que el marxismo, en muchas corrientes quizá mayoritarias ahora van a así, eh, A pesar de que sin su aporte ni siquiera la reflexión de los más neoliberales sería posible. Entonces para la facultad es eh, muy valioso el trabajo que hace Estefan y, y qué bueno que los invitó, que los pudo traer aquí. Si ofrece algo, pues si podemos ayudarles a que incluyan su trabajo adecuadamente, pues eh, nos dará mucho gusto. La que vienen algunos alumnos, no, no sé, no lo difundieron muy bien entre los profesores, pudiera haber más, pero en fin, con algunos eh, alumnos que participan, y sus profesores, este, y la publicación que hagan ustedes después de su trabajo, que está prevista, eh, creo que.. Que con esto podemos tener suficiente eso pues es todo lo que, lo que les digo esta mañana y para que empiecen el trabajo ¿no? con un tantito de pero hoy se acabó bienvenido gracias bueno muchas gracias no a los es el director de la facultad no vamos a para los que no lo sí. saben sí y la facultad nos apoyó mucho en este evento eh, ¿no? y también ya estamos viendo cómo también van a apoyar eh, la, la, la, la idea de la después de las ponencias y lo que surge de ahí por lo menos entonces, eh, sí ¿no? pues, tú, muchas gracias por, por tus palabras y gracias por el apoyo de el evento. me quedo cinco minutitos ¿vale? ah, perfecto <risa> Entonces, eh, lo, quería, lo que yo quería decir al inicio eran dos cosas. Por un lado, un poco presentar que era la idea al que eh, tuvimos cuando invitábamos este coloquio, un poco también cómo era el tema del trabajo y la idea en general de cómo enfocarlo. Y además quería después decir algunas palabras, aprovechar el momento para que hoy es el, hoy justamente es un poco una coincidencia verdad, pero además que finalmente me parece muy bien. Eh, son justamente 100 años que cumple de haber nacido eh, Adolfo Sánchez Vázquez, un ¿no? filósofo que no es directamente de la teoría crítica, ni creo que haya mucho debatido con ella, pero si habló en México y de alguna manera la América le tiene la puerta a ese tipo de discusiones, ¿no? digamos, al marxismo, al estilo muy amplio, al marxismo crítico, no dogmático, la teoría crítica, como también dijo Luis Alberto, normalmente de alguna manera es parte de este marxismo crítico, o, por lo menos se expió en él, alguna manera es parte de. Entonces, en ese sentido, un eh, poco profesores como Bolívar Echeverría en la UNAM, y solo entraron a la Facultad de Filosofía y Letras, por lo menos esto me comentaron varias personas, eh, porque Sánchez Vázquez, eh, digamos, de alguna vez se impuso en contra de las resistencias que había en la Facultad de Filosofía y Letras. Bolívar estaba antes en Economía y quiso cambiarse, también la UNAM, y este cambio sobre la yo sepa por lo eh, posible gracias a Alonso Sánchez Vázquez y otros ejemplos más. ¿no? Realmente, aún con, él no coincidió en muchos puntos como lo refería, entonces, sí había digamos, diferencias, obviamente no coinciden en al 100%, pero bueno, lo apoyó justamente en ese sentido, había cancha, habría un espacio a este tipo de discusiones y creo, eso no solamente por sus hijos, Alonso Sánchez Vázquez ha sido muy importante sino también por ese segundo aspecto pero ¿No? que quería, sobre eso decía algo ¿no? en, en la segunda parte de, la, de mi intervención hoy quería primero decir algo sobre el coloquio pero la idea era, era hacer como un coloquio de trabajo digamos, no tanto estos um, eventos que ya se hacen además, cada uno presenta su ponencia y que ya no, se, se hacen dos o tres preguntas y ya sin la idea era intentar a ver si funciona un, como, como una cuestión realmente de, de desarrollo de, de algunas ideas justamente claro, con ponencias. Cada uno pensaba que cada uno se hacía como 20, máximo 25 minutos y después que hay un espacio de por unos 15 minutos pues, o 20, según el eh, momento en las mesas parían un poco en número de, bueno, no puse en mesas porque así se acostumbra, ¿verdad? Pensaba que todos estamos, si se puede, aquí todo el tiempo en esta mesa, pero eh, no que los instrumentos de trabajo eh, que tengan un, un espacio. no Esa es la idea de, de, de discusión amplia para desarrollar un poco la idea de la publicación que mencionó también Luis o Salvia, no publicar tal cual las ponencias, como salieron las que se van a presentar aquí, sino la propuesta sería que tal vez a partir de la discusión las ponencias se pueden no sé, mejorar, ampliar, lo que sea, no nada más, ¿no? digamos que hay que tomar un poco la discusión y en especial que de alguna manera se refleje la discusión y también la publicación, tal vez no tal cual grabando cada, no si, sé si, si la idea si si es grabar o no, cada comentario por el libro, pero que en los artículos que se de alguna manera se presente algo de la discusión, algo que le pareció importante a la persona que presente su trabajo. Entonces ahí está un poco la idea de, digamos, de la dinámica de trabajo y sobre el enfoque más teóricamente hablando. La idea era, eh, es un poco también el sentido como Luis Alberto, de poder tomar eh, o participar en este intento que hoy tiene mucha gente hace en la América Latina, también en el mundo, de retomar y llevarte la teoría crítica. Hoy, con una cierta perspectiva, pues esto se llama, así como se llama el evento la de la teoría crítica, desde las Américas, con la idea eh, que el continente americano, y creo que a pesar de todo, incluso también se puede incluir Estados Unidos, a pesar que es un país que se considera el primer mundo, porque Luta estuve ahí unas semanas y en Nueva Alianza, ahorita no está y bueno, eh, el primer mundo no tiene no, más que el dejas, hasta menos pero bueno, <risa> entonces lo que quiere decir, Estados Unidos se considera el primer mundo pero es una cuestión que creo que habría de ver a detalles y realmente es así en todas sus partes pero ese no es el punto central, el punto es, creo que en el continente americano por su historia hay algo diferente que en Europa que había que, digamos, darle importancia. ¿no? Había una ruptura radical que en Europa nunca ha habido, ni hasta hoy, ni siquiera en Francia, una ruptura, ruptura radical con el feudalismo. Como ustedes saben, en muchos países todavía entusias reyes, yo de ni niño pensaba que son como figuras de cuentos, ¿no? Y, vean poco a poco me que existen todavía, la cosa de ver el inconcebible Como todavía lo pueden, con toda seriedad, no van a existir. Y esto es más que una figura ¿no? que existe por ahí, sino que existe es una concepción social con la cual se ha roto prácticamente en este continente, con la excepción de Canadá, de alguna manera podríamos hablar, se la ha de es como si era un caso aparte de discutir porque Canadá es un país americano y todo modos. ¿no? Pero en general el continente americano la ha roto completamente con eso y en ese sentido pienso, y con muchas razones más, también de razones sociales, solamente políticas, que es un continente pienso yo, de alguna manera, más moderno que Roma. No. no tanto lo digo para festejar, la modernidad tiene muchas contradicciones como viene el desarrollo de la teoría crítica. ¿no? donde sea muy moderno puede ser tan nefasto. ¿sí? No es tan nefasto. Pero nada más describiéndolo fealmente, políticamente, socialmente, creo que la modernidad aquí es mucho más radicalmente desarrollada que en no para no parcialmente, obviamente, parcialmente, sí lo es, es innegable, pero siempre con la coexistencia de elementos teodales muy fuertes. De alguna manera, medievales no que aún en países como Alemania donde ya no hay ley, se expresa de todos modos ¿no? Alemania hasta el día de hoy por ejemplo si ustedes salen de la iglesia católica protestante casi ningún cementerio en caso de su cuerpo ¿no? hay muy pocos hay muy pocos partidos civiles por una en Alemania hay algunos en las grandes ciudades, pero si ustedes se eh, mueven la ciudad mediana, simplemente es un problema, si quieren centrarlos a sí mismos, etc. Pues la vida cotidiana es impregnada por este espíritu medieval, de la cual no se habla, es un tabú, ¿no? se si considera esto cosa y es cosa sin, sin importancia, pero creo que se dificulta mucho el desarrollo de la teoría crítica, porque la teoría crítica parte, igual que Marx, ¿no? que a mí se había ¿no? de algo que Hegel trató de desarrollar, ¿no? la cultura por el pluralismo, el establecimiento de la razón. ¿No? como base de toda decisión política, y obviamente tenía un rey, a tener estructuras medievales, esto cuestiona, la cuestión nacional, porque el rey no está en el poder ni no, teóricamente por la razón, está ahí por nacimiento, no por biología naturaleza. Entonces, es, una, es un ataque frontal ¿no? al concepto de moderno en sociedad de neón una reina o algo por el estilo, otros restos medievales. ¿no? Se cuestiona cualquier concepción moderna de sociedad con eso. Esto en Europa casi nadie quiere gracia, gracia es filosóficamente, no hay sea, ninguna duda. ¿no? no son de gentes que llegan ahí porque supuestamente tiene mejor política o supuestamente tienen mejor programa o algo así, o las mayorías nos apoyan o lo, lo que sea que dice la teoría moderna de la democracia, que es muy cuestionable, por supuesto, ¿no? pero va así la teoría moderna nacional. ¿no? Es, eh, en ese sentido, la teoría crítica, como debate con la modernidad y como debate con el mundo capitalista plenamente moderno, crea que en un límite necesario porque no tiene verdad por qué debatir. No digamos si sí lo tiene, está un poco que se para hacer visible la idea, pero tiene manera limitada, ¿no? porque tiene al mismo tiempo de venir de descontar de ¿no? el Y esto no lo hace. La teoría crítica no lo discute con eso. Y en ese sentido, es, es una teoría limitada. ¿no? La teoría que solo parcialmente explica la realidad allá, mientras aquí creo aplica mucho más. ¿No? Aquí, como somos para bien y para mal, plenamente modernos, digo, está exagerando también aquí en estos sitio. también hay iglesias católicas, etc. Pero a nivel político de la octubre, que son Juárez y se etc. Aquí es mucho más fuerte la octubre, y en otros países es menos fuerte que México, porque que todo en el ambiente americano, entonces yo creo que la teoría crítica desde este punto ya tiene más como cancha para discutir. Por un lado, es la cuestión social. Y no es casual que los autores los que empiezan todo esto. Fue el tema Roca, Maduro, Macuse, Neumann, Kirchheimer. Benjamin el no lo logró porque le tuvieron al cruzar la frontera entre Francia y España y piensa que lo van a deportar a Alemania puesto que se suicida. Pero ellos, todos ellos trataron, ellos lograron, dice a este contenido. ¿No? Y esto no es coincidimos, creo. Obviamente ¿no? es una época del fascismo, del, del nazismo, del franquismo, etc. Eh, pero que tal cual ya no existe obviamente hoy en día, pero de todos modos creo que no es casual que aquí fue donde realmente desarrollaron la mayoría de sus textos. ¿No? Entonces es un poco la idea, creo que la teoría crítica de verdad su lugar de origen, de alguna manera no es Frankfurt, como normalmente se dice, sino de alguna manera es California, no sé, Nueva York, de alguna manera, París, donde estuvieron, tiempecito también, venía a mí más tiempo exiliados, bueno, venía a mí, sí, mi exiliado los un ahí que pensaba en en ese punto, entonces esa fue la idea del coloquio de tratar de, bueno, por lo menos la mía, no sé cómo lo vean ustedes, pero <ríe> por la mejor idea de cuando eh, también se va a discutir eso, pero de, de donde resaltar este aspecto, digamos, americano, en el sentido de que tiene la palabra americana, no lo ¿no como lo usan Estados el espíritu americano, que, insisto, para mí y para Amarillo, obviamente esto incluye muchos elementos también negativos, destructivos, contradictorios, no lo digo ahorita como un festejo vagato, sería absurdo en la actual situación política mexicana hacerlo, en especial, no es eso, pero creo que sí son típicas contradicciones de la moralidad que vive hoy en día, por México. Entonces, esto sería la idea que tenía en la cabeza cuando puse eh, este coloquio a ¿no? resaltar este espíritu y esta realidad americana que creo que existe ahí, creo que muchos escritos se subestiman, no siempre se piensa así, pero siempre se piensa en la teoría de Alemania, de Frankfurt algo así, ¿no? a veces la gente muy abierta a la teoría de Estados Unidos pero esto mucha gente ni no siquiera sí lo considera, aunque es totalmente obvio entonces entonces eh, esa sería la idea. Freud, ah, perdón, Freud, Fon, iba a decir Freud, como ustedes saben, eh, al inicio estaba vinculado con el grupo, después había el manejamiento, pero él estaba en Buenavaca en mucho, por muchos años, no trabajó ahí. Incluso es algo que no sabía, un poco cual, la UNAM me explicó que en la Facultad de Psicología, eh, tiene una, en cierto momento tiene una gran influencia de, por parte de Freud, ¿no? que había un, su presencia hasta física ahí, que fue influyó en, en estudios, etc., entonces, a pesar del alejamiento que había entre él y nosotros, otros, de todos, los, algo del espíritu de que no tenía como en ¿no? Entonces, si pude, en Marcus se vino varias veces a Tijuana, a la conferencia desde San Diego, eh, y también una o dos veces, este dato nunca pudo llegar bien, pero por eso una vez, algunos dicen dos veces a la UNAM, a la conferencia en el 68. Entonces, sí había una relación también, digamos, hasta biográfica, ¿no? con, con, con, con todo México. Entonces sería algo que casi siempre se creo yo se subestima de manera eh, problemática, eh, porque ahí como la idea en general, no solamente la teoría ética, que el tercer mundo es el tercero <ríe> en todos los sentidos, ¿no? incluyendo también la teoría social. Algo que en lo personal estoy convencido que es, no, no es correcto, sino una de las razones principales porque me quedé en México era eso. O llegué a la UNAM un hace como 26, 27, 28 años, en el 88. Eh, entonces, estuve impresionado del debate que había ahí. Realmente en Frankfurt ya no había este debate. Ya no había estaban debate. Había restecitos con Alfred Schmidt, que a veces lo trataba, jamás esos momentos más lúcidos, a veces, era interesante, a veces. Eh, <risa> <risa> <risa> Me no en hacer un momento, Pero digo, de repente sí, con el tratamiento, pero sí, en general estaba muerto por eso. Incluso en los que queríamos como estudiantes de gente que nos dijeron, eso es cosa del pasado, tal cual nos dijeron, ya, dejen de molestar con eso pusieron la plaza que hasta existe frente, donde se llama Plaza Dorno, pusieron hasta el monumento, y lo festejan todo el tiempo y se aprovechan del renombre de esta gente, pero como <coughs> no, no tienen ni idea presencia en el momento. incluso Entonces Habermas mismo en las clases, un autor reciclado, sobre todo la dietética, la situación reciclada, le de cantar a hacer este libro, así que decía, me acuerdo ¿no? bien cómo pueden criticar tan radicalmente el lenguaje y decir que tienen una estructura de si ellos mismos no hacen otra cosa que escribir en las clases, cuando usan el lenguaje. Como otra herramienta, y todo el mundo entonces, la, me acuerdo, se le daba y se de esos chistes muy buenos de Javan, entonces Javan realmente detestaba que, odio, que detestaba, sobre todo ese el libro directivo de la situación, lo no detestaba como vio los libros, obviamente, que había en su vida, eso yo entendía en cada clase clases con él, nunca nunca fallaba, porque una vez al semestre mencionaba su odio, a este libro entonces Javan más, a que se considera segunda generación, en verdad es como el anti ¿no? ese es como su anti de su padre, nosotros nos trataron, nos trataron con eso, y claro, el hijo muy... Dígame, dice, ¿quién es el mejor anillo de su padre? Hijo? ¿no? Y por lo mejor su padre era... dejar atrás del padre el mejor mata de mi afogeta el papá claro, el hijo, Entonces, no hay impuestos a ejemplo, gente, claro, es que tiene el papel de la Primera filosóficamente hablando no, obviamente pues yo creo en ese sentido, cuando llegué aquí para mí era impresionante el debate que había en la vez en ese momento no tanto directamente en pero sí como algo en ese contexto entonces es un poco la idea, a lo mejor piensan que soy demasiado radical, pero esto muchas veces me dicen pero quería un poco explicar que fue la idea al alimentar este coloquio eh, por un lado, y por otro lado quería decir algunas cosas todavía sobre Adolfo Sánchez Vázquez ¿no? considerando que hoy es, eh, es pasaron 100 años desde de su nacimiento ¿no? justo hoy en la mañana estaba como un poco revisando las noticias y estaba como todo el tiempo imaginándome estos 100 años desde su nacimiento que habían pas, pas, pasado en ellos y sí es impresionante que pasó desde 1915, cuando nació Sánchez Vázquez el 17 de septiembre en la provincia de Cádiz, unas Algejiras. Eh, que ha pasado? Y era un momento, y Sánchez Vázquez lo cuenta en su texto autobiográfico, eh, donde había un espíritu, obviamente, de alguna manera revolucionario, no solamente en Granada, donde él fue después a involucrarse con los poetas de izquierda, los poetas comunistas, sino en muchas partes de España y de alguna manera del mundo, para la revolución, entonces había realmente un espíritu todavía a nivel, no sé si mundial, pero en muchos países del mundo, incluyendo México, incluyendo muchos países de Europa, entonces se pensaba todavía que es posible cuando en una sociedad realmente, digamos, incluyente. Nosotros parecieron muy así, o, cautelosamente, para no bueno, decir comunista, pero claro, digamos, voy a decirlo más poderosamente incluyente, con cierta capacidad de la comida y educación y moral, etc., a todos, ¿no? a partir de la inmensa productividad que tenemos hoy en día, que lo haría técnicamente muy fácil de garantizar esto para toda la población mundial, y no lo hacemos. Entonces, había un espíritu generalizado que esto es posible, y como siempre decía Sáchez, para que siempre se usan otras palabras, posible, necesario y deseable. <risa> pues, pues, Hay eh, siempre adjetivos que siempre usaban hablar del, del comunismo. Entonces, este espíritu, digamos, existía en la guerra generalizada. Obviamente, había una derecha que estaba en contra, esto no sería absurdo negarlo, pero cuando digo generalizado, me refiero que había millones de personas que pensaban en esto, estaban entre de acuerdo estaban dispuestos hasta la vida o esto, como por ejemplo en la guerra civil en España y en otras guerras y luchas. Entonces, eh, esto sí es impresionante, como en esos sí. últimos 100 años se haya logrado destruir esto, y no voy a partir de la economía. Cuando en día hay algunas noticias de Europa, el único que nos preocupa es cómo mantener afuera a los refugiados, que que hoy en día es de Siria. Esa es una preocupación que es? Ya nadie en la justicia social, ¿eh? ¿No? de, de superar el desempleo, superar la pobreza. La única es cómo mantenemos afuera, qué sea lo momento posible Ese ¿eh? es el verdadero. Y la izquierda, bueno, aquí se autodeclara a la izquierda, muchas veces no están diferentes, son un poco más humanistas, los que logran entrar los tratan de tratar un poco mejor, darles una cama un poquito más cómoda, comida un poco más diferente. eso sí es cierto, esa diferencia, pero en realidad es mínima, la izquierda, por lo menos la parlamentaria, no tienen diferencias radicales en este Por lo menos yo no lo veo. Eh, en Suecia, eso es más por países, en Suecia, por ejemplo, también este dato, Suecia da cien veces más ayuda a los campos de refugiados que hay en Turquía y otros, otros países vecinos de Siria que Austria, ¿no? tiene la misma población. Suecia da cada año 100 millones de euros para apoyar, mientras Austria que todo el tiempo dice que hay que hacer algo para los refugiados no se quedan en la zona, da un millón, un millón de euros es de un país tan rico como Austria, de los más ricos del mundo, un millón es lo que gasta en una comida del gobierno, ¿no? de sus amigos. ¿no? más el de la que usan para transportarlos, entonces eh, Europa realmente obliga a excepciones, ¿no? hay grupos dignos, humanitarios, tratan de ayudarnos a sí, excepciones, pero en su mayoría creo que sí tenemos el problema que el debate que hace a vuelta poco a poco, al 100%, ¿no? y un político como este señor de la vida, no que es el señor de la derecha, todo no el mundo lo critica, pero justo hoy termino una entrevista con él, es muy interesante, Ahí él dice, yo no entiendo por qué, esto lo dio un periodo de consideración con el interés, no entiendo por qué el gobierno ahora se le con mi manera de crítica de atacar a los eh, refugiados. A lo mejor viene esta noticia, ¿no? Que los atacaron con gas de patrón, que, en la con lápiz no? allí, por el delito que cometieron papá de cruzar la frontera a 300 estandos de noviembre, que tienen eh, posibilidad de penalizar hasta 5 años por único hecho de cruzar la frontera sin tener un sello su pasaporte, el sello que considera se que, que considerado necesario. Entonces, eh, eh, él dice, eh, este político, eh, no entiendo por qué el gobierno está con me critica si yo hablo cada rato con el jefe de gobierno está bajo por teléfono, y siempre nos llevamos muy bien? y ahorita el público me critica. Yo creo que es una jugada política, y este señor me canima, obviamente de la derecha y es nefasto, pero creo que razón, en esta frase. Creo que en el fondo la política europea es muy falsa, es criticar que al público a la día y en el fondo es su política. Los quieren, como también lo quieren estar en México, México como Fico. Y no pasemos sea, a Jujuy Alto, que no pasen los guatemaltecos, que no pasen los enfrentanes en general. Algo parecido pasa con un día. Obviamente Europa está muy contenta. Y yo le quería a este señor en este punto, en que es, gobierno, es un momento pero que en verdad, si no hubiera una reacción más fuerte, no Europa, ninguna reacción contundente en contra de esta política racista del gobierno, no hay porque no hay claro que está fondo. lo que quiero decir, no, digo, no lo digo ni siquiera para hablar de una rita de Merkel ¿sí? pero no me tanto eso no estoy de acuerdo con ella, pero ese punto, el punto es en un ambiente generalizado, pues los gobiernos que pueden hacer, muchos europeos los están de acuerdo con la política de sus gobiernos al mismo tiempo, con los refugiados algunos les dan agua en Frankfurt llegaron a una reunión que en una sancion de tren, les dan bovijas, hay un nivel muy directo si sí hay mobili, algo de el centro compasión no se puede negar pero esto creo que es bastante importante entonces, este punto sería a nivel político de, de atacar la, la política de la Unión Europea que su política será la política. y un día solo se lo tomó muy digamos a al pecho a lo mejor un poco más a pecho por el mismo número que una vez Europea había pensado es como una, digamos, un alumno que quiere no en el salón de clase que quiere hasta ser más digamos escrito que el propio maestro así es una cosa muy mhm pero lo que quiere decir es que Sánchez Vázquez, Vázquez, no compagando su vida su trayecto de vida con la política y la historia la social, la sociedad de Rompeo en general, lo que quise decir sí es que creo que es impresionante cómo en los últimos 100 años se han logrado, les tienen casi cualquier esperanza. ¿no? Y la única esperanza es tener los cielos fuera, como que se Esa es la esperanza que hay en el futuro vivir sin estar integrado. ¿no? El, el gobierno de un o argumenta que son musulmanes. ¿no? Otros les molesta que podrían pues, venir con otro color de pie, cada uno tiene otro argumento ¿no? Estos son los momentos. Pero lo que quiero decir es que nueva de obras. La utopía de Opa, ¿sí? la obra cuba, sin musulmanes, o con pocos musulmanes, por lo menos sin demasiados africanos, o otra gente que vive en el mundo. Y es lo que hoy día Esa que se reduce a la utopía europea, ¿qué va? ¿Qué pues, mira, no que creo que la el fierno no justamente no los grupos humanitarios, y no sabemos por no dónde Y creo que en ese sentido Sánchez Vázquez es una excepción importantísima. Ya no vivo realmente desde hace cinco años, desde que me acuerdo de eh, pero ese segundo de su vida ha sido uno de los pocos en la vida misma de poco poco ha sido menos y menos y menos que se gestiona a esta eminencia absoluta una utopía real, ¿no? una utopía real eh, de una sociedad realmente insisto más incluyente, menos eh, destructiva, menos asesina en el sentido que dejan huir para unirse la gente en el de año, no se viro olvidado esta noticia que a veces es una tonada de los de los naufragos en el mundo que se mueven en los últimos años tres cuartos, cuartos estamos en el Mediterráneo que es uno de los mares más chiquitos y además de los más seguros en el Mediterráneo no tiene huracanes, no tiene olas de 30 anuitos como sí si lo tiene el pacífico y a veces el Atlántico es un mar en verdad, casi casi es un gran lago no en el Mediterráneo y ese es más peligroso y no para zonas naturales sino para zonas exclusivas o casi exclusivamente en tres cuartas partes, los náufragos son mortales, son en el Mediterráneo en los últimos como cinco o seis años eso nada más ahí se expresa casi todo del drama que está viviendo Europa lo que realmente se volvió un continente es totalmente ánimo ¿no? porque un aspecto central y eso siempre la decía de la modernidad de ser abierta, abrirse a otras formas de vivir, de comer, de pensar etc, etcétera. etcétera. Esos es justo uno de los principios más elementales de la modernidad, en ese sentido también cuando digo que Europa no es moderna no solamente es porque tiene reyes y otras cosas raras sino mí, la misma y la de las poblaciones es ántimo Siempre hablando de las políticas no de grupos minoritarios que a veces critican eso. ¿no? Entonces, en ese sentido Sánchez Vázquez me parece tan importante, porque ha sido de los pocos que hace man, mantuvo a largo de toda su vida, eh, firme en esas convenciones, digamos, casi casi no la nuestra de su nacimiento. Obviamente, como no tiene conciencia más tarde, pero a partir que tuvo cierta conciencia política, a partir de los 15, 15 14 años, Creo que su pastado sube bastante bien. ¿no? Hay de Beto Brecht una frase, no sé si la conocen, donde dice hay algunos que luchan un día, otros luchan más un año, otros, otros luchan la vida entera. Esos últimos son los importantes. Bueno, esta frase a lo mejor suena un poco eliquista, pero a todo me gusta. Y Sánchez Vázquez es uno de esos pocos últimos, que realmente ha luchado todo. Claro, en los últimos dos días, todo, dos o tres años ya estaba enfermo, pero ya no pudo eh, eh, luchar. ¿no? Pero hasta que, tu, hasta que tuve la fuerza física de hacerlo, Luis, entonces, entonces, esa sería un poco la razón, discúlpame, lo la razón, y digamos, hablando más internos políticos, porque los dimos muchísimo, pues esta firmeza, y esta firmeza incluía también una autocrítica a su propio partido. Como ustedes saben, los partidos comunistas, no solamente de Europa, sino del mundo, cometieron actos bastante problemáticos, digamos, empezando con el estalinismo. Y otros, eh, digamos, crímenes eh, que se cometieron desde los partidos comunistas. Y Sánchez Vázquez ha sido uno de los primeros que criticó esto abiertamente. Por lo menos el mundo de, de, de habla española ha sido uno de los primeros con un nivel teórico muy alto. El primero, incluso fue un debate más político dentro del PCE, sobre todo con la jefatura del partido en de París. Y luego también dentro de los exiliados españoles en México. Entonces, él ha sido eh, uno de los primeros que en público, de manera integrada y argumentada, y teóricamente. Eh, eh, digamos, eh, confundado también, eh, criticó los graves errores de la izquierda, ¿no? la más radical, y yo creo de alguna manera la más sincera, ¿no? y no aprovechó tan mal a los comunistas, como se hace hoy en día, parecidas somos peores, yo ¿sí? creo que han sido los que más esperanza daban al mundo, que okay, tanto fallaron, ¿no? eran los que realmente con más radicalidad que llevar a cabo estos, estas subprimidas, y pues su fracasos es dramáticos, ¿no? voy vencido a, a lo mejor los únicos que realmente hubieran podido hacerlo, entonces, al fracasar a ¿quién más lo va a hacer? Suena un poco dogmático, lo que digo lo sé, porque hay otros grupos ¿no? feministas, antirracistas, en favor de los eh, derechos sexuales y todos esos grupos que hay. No lo dije ahorita para menospreciar su aportación, pero como organización social masiva, ¿no? realmente incluyente de muchísimos grupos sociales, los que lograron ser los partidos comunistas en muchos años, esto sea, hay que reconocer. Entonces, en ese sentido, su fracaso es muy dramático y el fracaso en gran parte se debe a una falta de autocrítica. Sánchez Vázquez ha sido también una las excepciones. No solamente la crítica hacia el capitalismo ha sido contundente toda su vida, sino también hacia la crítica, que la crítica hace sus propias. la gente con quienes luchan, las organizaciones, el Partido Comunista Español o otras organizaciones con las cuales estaba él vinculado, su crítica, cuando él consideraba que hay, hay errores graves que hay que corregir, constantemente corporente en muchísimas ocasiones entonces y cada vez esto se expresa o se refuerza o se basa finalmente en su teoría filosófica ¿no? la teoría de la praxis ¿no? que seguramente algunos van a hablar ¿no? de eso también, de, la, de las ponencias que van a seguir pero en la filosofía de la praxis se trata ¿no? de justificar filosóficamente porque en cada una de las personas se necesita una digamos una participación activa en el doble sentido por un lado físico, ¿no? este, hay que entregar la el cuerpo, en ¿no? muchas políticas de este modo, es inevitable y aún para los filósofos a la hora de la hora y por el mismo tiempo, hoy también entregar el intelecto. Marx llamaba esto, ¿no? músculo, nervios y cerebro. Siempre hablaba esto Max, Marx cuando hablaba de los obreros. Algo para así para en la praxis política. cuando se entrega músculo y cuerpo, se entrega cerebro y nervios. ¿no? Entonces, esta capacidad de reflexión crítica, de percepción, de análisis, tiene que también estar presente en la teoría de la filosofía de la praxis en cada uno de los miembros de, de las organizaciones que luchan, no solamente en la jefatura, como a veces se pensaba dificultadamente en las teorías del partido. Eh, corte Leninista, aunque el Lenin mismo había analizado, a lo mejor incluso más crítico, a veces por lo menos que sus seguidores, pero ya el llamado marxismo-leninismo o se había una estructura eh, muy autoritaria, donde se delegaba toda la parte intelectual, digamos, de Luis negativos que o sea, de Acebevo, a algunos líderes. Y las masas solo entregaban su cuerpo. Ni ¿no? en esta concepción, no digo que haya sido así, así pero así fue la idea. Y pues era justificable la represión. ¿no? Obviamente, si uno obrera, no, su única función es luchar según si las instrucciones de su jefe y de repente piensa por su propia cabeza y critica al jefe a otra cosa, obviamente hay que castigarlo. No uno es aceptado esta concepción de la jefatura que decide las cosas que siguen. El estalinismo está justificado. ¿no? Ya no se puede criticar a los de Stalin si no se critica esta concepción. Hay que criticarla radicalmente, porque si no, obviamente el jefe tiene un interés, una obligación de ponerse. si es lo mejor que no son ¿Cómo voy a permitir un, que un, un, un tipo de quinta categoría se ponga encima de mí en la discusión si yo no sé sería, sería un crimen. Una vez aceptada esta teoría, digamos, autoritaria, tengo que detenir. En ese sentido, la filosofía y la praxis es la, figura, la, filosofía la vida, hablando la única manera de atacar dentro de la izquierda la represión. Solo si se piensa que cada una de las personas que luchan tienen esta doble capacidad y tienen que ver cómo la unen cada momento de lucha, ¿no? la, la práctica, la física y la intelectual, solo así justificaron la crítica al estalinismo, a los campos, a los asesinatos, a los juicios, todas esas cosas que se hicieron de manera tan normal y porque es algo que no se ha visto todavía con claridad. Hay muchos autores que el problema en el fondo es filosófico. Yo creo que el estalinismo, por supuesto, es un problema político también económico, pero si no se ve su parte filosófica, Críticas en y en este punto incluso el estalinismo se perece al capitalismo. ¿no? A veces se dice, el capitalismo, perdón, el fascismo y el estalinismo son, se perecen, me parece totalmente falso. El fascismo es totalmente diferente del estalinismo, tiene una persecución racista, antisemita, algo que no había en el estalinismo, ¿no? había muchas cosas, pero no había persecución antisemita. Y bueno, de repente, de nuevo me refiero a campos de exterminio, porque que ver a Judío, esto no había. Tampoco había una percepción racista Podría haber ese racismo implícito, que los rusos se pusieran encima de los otros, grupos en la Unión Soviética, pero un racismo así específico, desarrollado, no lo había en ese sentido. Es absurdo comparar el fascismo con el estalinismo. Lo que sí se puede comparar es el capitalismo con el nazismo. Perdón, iba a decir el capitalismo en general con el estalinismo. esto me que el capitalismo y el estalinismo sí tienen mucho en común, eso sí. ¿No? El capitalismo en general, me refiero al democrático la contenido anual de los nazis y creo que eso es hay, lo que tiene en común justamente el rechazo del concepto de praxis y los dos se piensa lo mismo en el fondo se piensa el jefe manda o un grupo de jefes manda y los otros se subordinan eso cualquier capitalista pregunta si habla de cómo usa su capital y le propone que los obreros deciden una votación y, invertir, y no a metido si subieron los salarios a decir, ¿cómo? eso es imposible y poder usar sus escuchar y analizar sus argumentos van a ser los mismos prácticamente que la de idea de Stalinista. Los dos tienen la misma concepción filosófica en el sentido que un cerebro central tiene que decidir y las masas obreras o de luchadoras, lo que sea, solo prestan su cuerpo. Ya es una mínima parte de parte de esos señores para poder cumplir los órdenes. ¿no? Eso no se permite, no usar el cerebro a este grado, pero un cerebro plenamente usado no se permite. En ese sentido, digamos la filosofía de Marx critica es que los dos, ¿no? al capitalismo en general, no solamente sobre el ambiente fascista y nazi, por el capitalismo y también critica el estalinismo, Porque, insisto, se, se parecen, y no es algo que estoy, estoy diciendo solo teóricamente, sino de viajar, cuando había existido la Unión Soviética y ahorita estoy en Estados Unidos en una estancia y siempre cuando en Estados Unidos pienso, es que no conozco ningún país que se parece tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Realmente son países geniales, de eso estoy convencido, pero en ninguno de los países hay que decirlo. ¿no? Bueno, estoy convencido que pues son países muy parecidos. ¿No? En muchísimos aspectos, no solamente por su tamaño y su potencialidad que tuvieron, tuvo bueno, en la Unión Soviética que tiene de Estados Unidos, sino también por esta organización tan autoritaria que tiene Tal ¿no? vez eh, Estados Unidos es muy camuflada en, en la Unión Soviética más abierta, en el fondo una organización muy autoritaria de la sociedad, y que es, y, es, es impresionante cómo se parecen, y que no se parecen, pues, porque tienen, a pesar de todos sus conflictos políticos, tenían una filosofía en el fondo que es la filosofía de un venía el de positivismo no así que llaman, o acá me lo llama así Aunque está convencido eh, que hay digamos eh, un, leyes eh, de la naturaleza a las cuales hay que someterse eh, con todo ¿no? y que hay leyes que dicen también políticas y económicas que dicen si baja el precio del petróleo lo único que queda el gobierno mexicano es recortar el dinero para el eso es algo que ni siquiera está en discusión esto no está en el cerebro, está en la gente está en lo físico. Esa idea típicamente positivista. Se piensa que lo positivo está encima de los objetivos. ¿no? Lo positivo en el sentido de lo naturalmente existente. Y esto lo pueden encontrar de la mismísima manera con los detalles argumentativos en el estalinismo y en el capitalismo, común y corriente, ¿no? no solamente en el fascista. Entonces, pues, yo creo que pues, autores como Sánchez Vázquez son tan importantes porque atacan desde una filosofía muy sofisticada esta concepción positivista. De la teoría crítica, a pesar de que muchos puntos no son lo mismo que Sánchez Vázquez, en ese punto se parece. A veces, incluso su crítica es de alguna manera hasta más radical que Sánchez Vázquez. Si los textos de Hawkana y su crítica al positivismo, también Benjamin, de alguna manera, hasta más lejos que mismo. ¿Quién es Kim Tu, Marx? Sánchez Vázquez se inspira sobre todo en Marx, como ustedes saben, y mientras la teoría crítica, como también lo sabemos, se inspira en Gran parte también Freud, y eso les permite más otros autores, Nietzsche, etc., les permite cierta crítica aún más afinada y más afilada y más, digamos, componente en cuanto al positivismo. Y tiene todos sus variantes, que son muchísimos, ¿no? pero, todos tienen su nombre propio, pero en el fondo comparten este, digamos, menos precio pues, en su crítico. El mismo Kohn lo recuerda en entonces más claro, cuando habla de la solidaridad social. Es un concepto ampliamente represivo, como él define solidaridad, ¿no? la normalidad, los sanos y los enfermos, donde ¿no? este, existe el positivismo, los primeros escritores, a unos que a otros considerados socialistas, ya había esta distinción clara entre eh, lo patológico y lo sano. ¿no? Y el enemigo político, el contratante contra político, no se veía como alguien así que usa su cerebro de otra manera, y llega a otra conclusión, sino alguien que es patológico. ¿no? Por esto, hasta un poco, tal se encerraron por los homosexuales en muchos países, porque no se consideraba otra forma de decidir de que con quién me junto, otra forma de. de como abuso, no sé, mi cuerpo etc. Si no se, se consideró que el cerebro no tiene esta capacidad el cerebro no puede tomar esa decisión es algo que está allá en el cuerpo y alguien que se preenca a este límite de física corporal es está enfermo. no tiene estas relaciones sexuales eh, normales porque ha sido decir sino porque no puede entonces yo creo que en ese sentido el positivismo desde muy temprano ha sido eh, digamos la base de estas dos formas de verasivas Capitalista y capitalista, y Sánchez Vázquez ha sido uno de los pocos filósofos que de este marxismo lo criticaba. Como ustedes saben, había aún el marxismo y venía a en esta crítica muchísimos positivistas. ¿Qué es eso? Una sirena. ¿Por qué? En la calle. ¿En la calle? Bueno, entonces, <risa> Pero bueno, entonces había un. Eh, eh, un en el positivismo, pues, insisto, Benjamin, Orkham y Sánchez Vázquez en este punto se parecen, aunque Sánchez Vázquez prácticamente no usa el concepto de positivismo así para no criticarlo, pero esto debería estar organizada, como no crítica a ese modelo de pensar y eh, no critican esta, esta ausencia de la subjetividad Sánchez Vázquez se basa a hacer sobre todo en el debate incluso marxista, discutiendo con autores como a Dusser, por ejemplo también tiene esta tendencia, como ustedes bien saben a que subjetiva en el sentido de, de cuestionar la capacidad de los sujetos de tomar decisiones y de decidir si prefieren eso o si prefieran, acostarse con una persona o otra, si prefieran esta forma de organización social o la otra, etc. etcétera. ¿no? Todas las decisiones que podemos tomar y que nos dicen estos autores que no podemos. Y digo, llámenlo estructura, llámenlo materialidad, llámenlo por sí. Claro, uno tiene solo su concepto propio, pero en el fondo tiene en común esto, y Sánchez Básicamente, el mundo habla española, por lo menos, ha sido... Yo estoy seguro, si puedo equivocarme porque a todos los que no conozco, de los que yo he leído, por lo menos incluyendo a Mariátegui, eh, creo que Sánchez Vázquez es el señor Lo que haces, porque Mariátegui se critica, el estalinismo, es muy importante históricamente hablando, pero creo yo, los de la Francia y Mariátegui están en desacuerdo, pero mi impresión es que su crítica es sobre todo una que desde la Unión soviética se si quiere obligar a toda América la Latina a hacer lo mismo, y dice "Espérense esperanza tenga nuestra propia realidad no practica tal cual la filosofía de los estadounidenses. Él no dice, ustedes vas a mandar a mis oposión, para ¿pues decirse, Sánchez sí. Él dice la filosofía eh, dogmática marxista en su totalidad es falsa. No solamente su aplicación a México es falsa, sino en su totalidad es falsa. En ese sentido, es como filósofo el miembro. No le ha tenido que hacer más como pensador político, regional, digamos, muy importante, pero no lo hace como filósofo, con digamos, espíritu universalista. En ese sentido, creo que Sánchez Vázquez es el primero, y eso que, como hoy día, pasado, 100 años que nació, y antes de las ponencias que hoy se van a dar sobre él, quería un poco insistir en este punto. Esa es la razón por que algunos años de mi vida su estudio y trataba un poco de rescatar su pensamiento, porque pienso que está totalmente subestimado su Si ustedes ven, ¿cómo decirlo?, los textos que hay sobre Sánchez Vázquez, hay muchas compilaciones de textos, pero ahí sobre su obra. Hay ¿eh? como dos o tres. ¿va? Hay un Estacuán en Argentina que es un tesis de doctorado, muy buena, que la publicó mira, hay tesis, pero realmente libros es que se logran no publicar Se publican ampliamente. a este y tal vez dos libros más, pero de estudios, digamos, de varios años sobre este autor casi no hay. Hay muchas recopilaciones. Pero que, digamos, me refiero publicados. Hay algunas tesis muy buenas, incluso, pero no han sido publicadas. Entonces, eh, ahí se expresa algo. Yo que en verdad es totalmente subestimado su importancia de esa se decía, hoy en día, como se cumplen los 100 años, en las semanas que y las los días, esos años, hacen eventos, etcétera, pero creo realmente tomando en serio filosóficamente, creo que esto todavía no ha empezado en ese tiempo. ¿No? Entonces, yo creo que esta, bueno, hay intentos, ¿no? pero como algo sistemático, creo todavía apenas tenemos que empezarlo. Aquí tampoco vamos a tener suficiente tiempo de hacerlo, pero por lo menos lo vemos en las eh, ¿no? Entonces, pero digamos, lo digo aquí, creo que sería importante tener en mente como maestros, sería importante estudiar a los alumnos, que se trabaje más con más énfasis este autor, autor que de alguna manera, como dijo ahorita el director, que yo creo que se refleja mucho en los hechos, se trata como que no lo Nadie se atreve a decir, es demasiado reconocido, pero eso es en verdad, así se trata, en los hechos. Exacto, existe como siempre las dos, Hay excepciones, no hay que poner bueno, existen esas compilaciones. No, no estoy de otra no me digas por nada, también que participaron ellas, pero hoy es más, es también muy importante que haya estudios, digamos, de más tiempo de trabajo y de más biografía, biografía de etc. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante no solamente festejarlos, sino realmente empezar a discutir a este autor, no, no tanto como un culto a una persona, sino para digamos, verlo como un inicio de un debate que creo que casi no existe en ni en la América Latina ni en el mundo. Este debate de autocrítica de, la de la izquierda, también también es algo que apenas tenemos que empezar. La izquierda está muy debilitada, puesto que con menos razón se hace, pero realmente analizar filosóficamente y también política, no estoy de acuerdo, etcétera, porque la izquierda fracasó, porque hemos fracasado, como dije al inicio. Los últimos 100 años ha sido un gran fracaso por latino de la izquierda, no, estoy ahorita un poco simplificando, ahorita había luchas importantísimas, no las estoy llegando pero el resultado, era sido un fracaso, no, sin sí. poner un de la gente que dio su vida, aceptamos esto pero pues, si vemos, como estamos hoy, como estuvimos hace 100 años hemos fracasado, <risa> la izquierda no existe, digamos en términos de presencia pública, de un discurso de inclusión, de apertura ¿no? eh, de derechos mínimos para todos el tema. Nadie, nadie, salvo con los multigenes binométricos, ya lo definen. Entonces, Entonces, tú el más radical, no sé si es esa declaración del jefe de la ONU. La ONU nunca ha sido una declaración de izquierda, pero ya es casi el más radical, que criticó la unidad como nadie. ¿no? Y digo, no fue una crítica de izquierda, fue una crítica humanista, pero por lo menos. Y yo digo, a dije, ¿cómo puede ser? Los únicos que te algo son los humanistas. Digo, qué bueno que existen los humanistas, Y obviamente aquí hay mucho más lejos que vivos que hacen la crítica mucho más contundente de las raíces mismas del problema no siempre que la siquiera se superficie como generando el general va a ser un humanismo, digo, qué bueno ¿no? que por lo menos hay un buenista jefe de la ONU que critica un día y su política racista digo, es el único, digo, de, los, de las personas que tienen voz, digamos, que se escuchan en los medios internacionales no me refiero, a los a de los grupos pequeños pero de los que tienen voz que se escuchan a nivel mundial es el único, el Papa ah, el Papa, sí, siento, el Papa sí, siento. Sí, siento. digo, qué Europa no? porque claro es que a mí un no es humanista Digo, ¿qué hago? Porque no está para alguna manera, sino en el sentido, ¿cómo puede ser que son los únicos que hablan claro, todavía Y que se escuche. Bueno, la izquierda, esa relación. Nadie de la izquierda ha logrado okay, que hablar con voz que se escuche internacionalmente para que quita eso. Eh, lo han intentado, por supuesto, hay individuos grupos de Estados que intentan pero intenta que no han logrado imponerse que un medio tenga que difundir su voz. Entonces, yo creo que en el sentido hay que cuestionarnos, no solamente es que la derecha ha sido muy hábil, lo ha sido, obviamente, que se han impuesto muchísima violencia, como lo en el fascismo, el nazismo, etc., y en otros movimientos de extrema derecha. Por supuesto, ha pasado todo eso, ha matado muchísima gente, etc. Pero, creo esa es solo una parte del problema. La otra es que si no se nos hemos Obviamente, yo nací mucho después, me imagino todos que estamos aquí, después del estalinismo, que eso no le cambia mucho la el problema. manera somos parte del que En el sentido que no hemos logrado organizar la autofrética de manera realmente bien, y es un poco también una de las intenciones de este coloquio, se, se, se proporciona como muy, eh, no sé, subestimando, bueno, pero decía, subestimando nuestras capacidades, pero bueno, en la medida de nuestras capacidades, <risa> que son muy limitadas, lo sé, yo pensaba tal vez este coloquio también puede aportar algo a este intento de a un nivel de con más o menos elevado una autocrítica ¿no? a los errores de la izquierda para en algún momento dado podernos corregir, es decir, bueno, si la crítica no se hace, la izquierda nunca jamás va a recontar el poder político de una escuela. Eso está convencido, que tuvo unos años de conflicto en Europa. Muchos países no ven no más el caso español, ¿no? en el cual Santa Cruz es parte. De la izquierda era fuertísima, logró incluso imponer una democracia, una república. Ustedes ¿no? están ya la república, como todos sabemos, ¿no? la, la, la, puso, la izquierda, junto con algunas cosas eh, burguesas también como alcistas, no, juntos impusieron en eso. eso. Y todo se ha, esto se ha perdido. Entonces, pero que la perdición, o la pérdida, perdón, en gran parte ha sido por sus propios errores. Sánchez o sea, a de esto, hablo mucho, en términos también biográficos, se burlaba un poco de sí mismo y de su culpa, dice, éramos tan pobres que ni siquiera sabíamos que era el anarquismo, ni siquiera sabíamos la teoría del anarquismo, y tampoco entendíamos nada del el marxismo, que estábamos luchando a muerte con los anarquistas. <risa> no sabíamos ni siquiera ¿no? Así tan radical, no, no lo dicen sus textos, me lo dijo, pero dijo que vale, en prácticas en sus textos, lo dice en el fondo también un poquito más cauteloso. Pero y yo creo que tiene razón: eran luchas a veces absurdas ¿no? dentro de la izquierda, ¿no? De, no, a veces ni siquiera sabía por qué se mataban unos pues otros dentro de la izquierda mismo. ¿no? Entonces, y, aunque no, y si no llegan a matarse, por lo menos a debilitarse el también, etcétera, etcétera, Entonces, yo creo todo esto habría que analizarlo. ¿no? no, ahorita estoy haciendo un discurso sin donde una unidad así semplona, ¿no? No digo eso, pero creo que sí hay es que reconocer que había muchísimos errores que en parte se expresaron esas luchas absurdas, entonces y muchos no Y creo que nosotros, al no cortar con eso radicalmente con un debate teórico muy crítico, hoy en día tienes que hacer capitalismo, es un autocrítico. ¿no? ¿no? Como dice Marx, Marx a este punto ha sido muy avanzado. Una de otras insiste que, pues, esto no, a usted también dije capitalismo, lo dije varias veces. Marx en la práctica nunca usa este término, siempre habla de relaciones sociales capitalistas. Relaciones o formas de producción, ¿no? por los capitalistas. ¿no? Para allá algo que quedó en parte de Hegel, no que son como Hegel expresa, como ustedes saben, lo mejor que yo me imagino de Hegel. En Hegel ya lo dice en el famoso capítulo de El siervo y amo", ¿no? amo el amo, eh, que el, el amo no es amor por su propio pues, no fuerza aunque lo diga, por a lo divina tampoco, lo es porque el siervo o lo siervo lo ve tal, en el sentido de la reproducción de la sociedad es a diario y a diario todos estamos reconociendo la forma social, no solamente los de arriba, como dicen los zapatistas, sino también los de abajo. A lo mejor en contra de nuestros deseos, a lo mejor en contra de nuestras intuiciones o de nuestra voluntad, hacemos. Y, y muchas veces incluso estamos de A veces ni siquiera está en contra de nuestros deseos o de nuestras voluntades, como la biometría desarrolla mucho, metiendo elementos freudianos etcétera, Entonces, el, yo creo que esas críticas, eh, que se han empezado con Marx, obviamente, con saben va a con la teoría crítica? De alguna manera nuestra obligación es reformar, no solamente para que nos olviden esos importantísimos autores, para que no sean juegos muertos, sino también para nosotros cumplir con esa obligación, ¿no? que creo que es simplemente participar en ese proceso. Bueno, no sé, ya me fijé en el verbo, creo que hablé mucho, pero... ¿eh? Esto ya no me acuerdo aquí ahora, puse todas las mesas, etc. Pero eh, esto fue entonces, ¿qué casó? Las 1, ¿Sí? las 1. 1-7. 1 Pero bueno, de todos los se empezamos más central. ¿no? Eh, eh, porque es que puse las horas así poco porque poco, así se acostumbra. Yo me en lo personal soy un gran enquilo de los veloces y me lo todo lo que tiene. Y ahí sigo mucho de la línea de Viña. ¿sí? <risa> hay que atacar, hay que atacar las... a los relojes. Sí, sí hay que la atacar. Francesa, lo primero que hace es atacar los relojes. Si no es genial debemos hacer lo mismo. Yo sé, no es fácil porque somos parte de esa sociedad. Pero bueno, digo, puse los horarios así porque de ningún modo de sentir vieja, si no, no, no me toma en serio. Pero, <risa> <risa> pero digamos, no es tan grande. Y claro, hay que comer aceptar a acepta. incluso mañana va a ser un anuncio digamos, eh, organizativo mañana va a haber una una taquiza eh, creo así, no es por ha sido el acuerdo si se hace la taquiza de danza alguien sabe eso? dónde las de aquí mismo? Eh, sí, a lo mejor en el salón de abajo ¿Tá? pero todavía a no soy ver, de... están todos invitados también los a no todos que estén en este momento eh, están invitados, que hoy la noche es ¿No? solamente solo para los eh, ponentes y lamentablemente, por no pudimos organizar más comidas, pero en la casa de la universidad del centro, ¿verdad? No la donde está el hospital, algunos de ustedes, sino en el, la del centro, que está en la calle de Guadalajara. Es que... Hidalgo, creo que es Hidalgo, Hidalgo. casi juegas. pues en la casa de la universidad del centro. Ahí la veo hoy en la noche de las 8, creo, ¿no? La veo una, una cena para, para los conferencistas, ahí están todos ya invitados. Eh, ¿Qué más iba a decir de la organizativa? Bueno, en este espíritu un poco de, para regresar lo que dije al inicio, ¿no? Hay una conexión entre las dos cosas. No solamente por el cumpleaños de Sánchez Vázquez, no. La idea es entonces en ese espíritu de Sánchez Vázquez y de otros críticos marxistas anti, él nunca usaría esta palabra, tengo voy a en serio, esta, Este espíritu antiautoritario. Una vez lo usó con la voz de su tío. El tío que era un tío medio anarquista, el nombre lo se el que se ponía, pero lo que le regaló, cuando Sánchez Vázquez era muy joven, como 13 años tenía, 14, le regaló el capital. No era un marxista, era un anarquista. No era un anarquista <ríe> que se le regaló. Por cierto, bueno, sí, pues sí, era un anarquista con gran influencia marxista, ¿no? Pero era, digamos, un miembro del PC. Entonces, él le regaló el capital. ¿no? Y él una vez que lo mencionaron, que era un autoritario que ante otro, tal, aunque lo dice un poquito, pero bueno, no Sánchez Vázquez nunca renunció al 100% al COVID. Al S.E. no, nunca sale el partido y nunca renunció o al sea, 100% digamos, a ciertos modelos de partido. Sí se alejó, renunció a todos sus cargos después de lo de Chezlovaquia, porque estaba en contra de, como pasó en la primavera de Praga, con los tanques de la Unión Soviética y Palma de todos los países vecinos. ¿no? Y como ustedes saben, los partidos comunistas del mundo no querían criticarlo, ¿no? no querían ser solidarios con los partidos comunistas de Chezlovaquia sigue un partido de mano pero ¿no? nadie ha sabido con, conmigo, ¿no? salvo excepciones como justo el Six, Sínchez, gracias, etc. Entonces, eh, puesto pues que todos sus cargos, rompió con su propio, no con el partido como, como tal, pero con la jefatura ¿no? con los que estaban en París, con bueno, la jefatura que estaba en París, los tiempos estaban hoy en España o aquí, en algunos otros lados, Cuba, etc., también había en México, de los exiliados. Entonces, pero los jefes que estaban en París, se rompió con ellos. Por varias razones, pero la principal ha sido eso, La principal ha sido que no querían criticar el derrocamiento del gobierno comunista, ¿no? elegido incluso por el pueblo de Checoslovaquia, no se sabe, es el único gobierno de Europa del Este que no ha sido comunista, que no ha sido el impuesto por la Unión Soviética después de ganarle a los nazis, así sido en Checoslovaquia. Y hoy ya no poder democráticamente. Porque había en Checoslovaquia, es como una historia, no la voy a contar, no lo voy a contar ahorita, pero hay una tradición izquierdista larguísima, Dentro del periodo austro húngaro, como la izquierda más radical ha sido allá en Praga. Es que Praga es una a una ciudad muy especial en Europa desde hace siglos, por muchas razones, no es casual autores como Kafka son de Praga hay muchos más, digo en el Kish, como una escritora alemana, Kafka, de verdad, de la ciudad de Kafka de, Praia, no sé, de Kafka México, escribía este, estos textos famosos que algunos son hechos, películas, la reunión de los colgados. Ah, no, esa es el el todo. Él escribió un libro que se llama el Cuentos de este México de Praga, en Perroquish, también escribió un libro sobre México, era exiliado aquí, y él es, también esa tradición izquierdista eh, de Praga, entonces no voy a entrar más en detalle porque sería demasiado, pero no es casual que ahí era posible que un gobierno de izquierda radical llegue al gobierno democráticamente después de la liberación del nazismo, entonces puesto era posible eso, ¿no? solo puesto era posible un gobierno un poco más independiente de Moscú, porque tenía su propia base social. No era el caso tal cual en los otros países de Europa del Este, donde así llegaban a poder llegar un pedazo que vivíamos en México. Entonces, eh, y por pues eso fue también aún más grave lo que pasó ahí: un gobierno comunista, democrático, democráticamente elegido, con el apoyo masivo popular y revocado por los grupos comunistas, por los partidos informales. No, yo no con sus términos. Entonces, eh, y nadie, nadie, casi los comunistas importantes, protestaba, con excepciones importantísimas como la de Sánchez Vázquez, que en ese entonces era un desconocido. ¿no? En, en, entonces su voz digamos, no se escuchaba internacionalmente, pero dentro del Partido Comunista o Español sí tenía, a pesar de su edad muy joven, tenía apenas veintitantos años, bueno, veintitantos cuando se exilan, en ese entonces ya tenía como cuarenta y tantos, pero de todos modos era relativamente joven. Y, eh, Dentro del partido sí era conocido, obviamente, pero afuera no. Pero él era importantísimo que él con otros rompieron. Y yo que todavía existe algo que podemos llamar marxismo crítico. Y que existe, yo personalmente me considero, casi no lo digo público, pero lo voy a decir, usted sí me considero comunista, pero sabe todo. Yo ¿no? todavía, si puede decir eso, que se si puede decir que no es marxista, es por gente como Sánchez. ¿no? Si no hubiera sido ellos, obviamente también la teoría crítica, eh, obviamente el marxismo es ya totalmente perdido. Y ya sería cosa, digamos, ya esvaste, que no se toca Pero por esta tradición crítica que nunca se ha interrumpido al 100%, que ha sido mantenido vigente, en verdad fue bastante poca gente, pero sí ha sido, eh, ha sido digamos, mantenido vigente, por esta posibilidad, por esto tenemos hoy la posibilidad de hacer este coloquio, de llamamos marxistas o marxistas o por lo menos, eh, etcétera, etcétera. Y es porque por esto también es tan importante lo que mencioné de el por eso es tan importante aquellos que luchan toda la vida, no porque sean como una élite de lucha, no es la idea, sino es porque con su continuidad eh, permiten eh, evitar esas rupturas que la derecha siempre trata de imponerles. La ¿no? derecha su afán principal es interrumpir las luchas. Que no haya conexión de una lucha en una generación a otra, que se ¿no? que No hay ninguna conexión en ella. Porque la historia humana está llena de religión. ¿no? Es decir, contarlas de los demás que, que a mí. No seríamos ni no siquiera civilizados de estos convencidos si no hubiera habido jabellones en contra de los que no querían usar el fuego, por ejemplo, seguramente hay que estar para usar el fuego, en contra los que bien, nunca lo hemos usado, ¿cierto? digo, No hay documentos sobre ello, obviamente, pero estoy seguro, que solo la revolución social hizo posible el uso del fuego y muchas otras cosas más solo han sido posibles por las ¿No? pues La situación humana misma es definida de alguna manera por eso, o por la posibilidad de las y incontables, y lo que trata de hacer la derecha, y es su fuerte, en la parte, es olvidar, ¿no? cortar la memoria, con la conexión de memoria, la intelectual y la política y puesta esta continuidad dada en parte por personas que vemos en la lucha toda su vida, es tan importante. No, no es la suma de los días que Sánchez Vázquez luchó más que otros, no es, no es el punto que haya luchado 100 veces más días que otros, el punto no, son, no es muy mérito el punto es que hay una continuidad que es muy difícil de mantener y que, que esas personas, esos personajes, de alguna manera, con su propia presencia física e intelectual en el mundo, dan eh, lo que pueden, o sea, de manera muy limitada, porque su vida no es eterna y las ansiedades que se dan, bueno, eran buenos años, ¿no? Que luchó, desde, digamos que se empezó a los 14, algo así, y dejó de luchar por, por razones de salud a los 12, no sé, a los 90, pues sí, son unos 85, 86 años que luchó, fue cualquier cosa, muy limitada en comparación con los miles de años que tienen pero mucho en comparación con, con la poca con memoria histórica que tenemos normalmente. Yo creo que esa es un poco la misma función como este coloquio, este otros elementos parecidos, de hacer esa doble, ese doble trabajo. Uno que insistimos al inicio, que hagamos nuestra propia votación de reconstruir la crítica al capitalismo, a las generaciones capitalistas y a nuestros propios errores o de otras generaciones iscladistas, por un lado. Y por otro lado, sí también la memoria, no tanto como festejo barato, de, de personajes muy reconocidos que todos ponemos la foto, y conocemos el título de sus libros. No es no oculto a la persona que hay el peligro que este paso hoy día también con la teoría física, que eso creo que no sirve para nada. Pero sí en el sentido de memorar sus aportaciones, ¿no? de evitar el olvido, de evitar que se, que se desvanece todo. ¿no? Entonces, porque hoy te la su su fuerza principal pues, si de derecha es el olvido. Estoy seguro, si no hubiera olvido, si no hubiera este olvido de las luchas y de las represiones también la derecha de hubiera desaparecido por completo. Si hubiera un recuerdo de todo lo que han hecho, de cuánta gente han matado ¿no? y de cuánta rebelión había que fue aplastado, sería imposible que existiera una derecha. Eso solo existe porque la gente no tenemos memoria y de la sociedad. Es decir, yo que también son las cosas de memoria, y creo, si alguien habla de, no sé, de algún autor de Sánchez Fásquez, de Roca, etc., exponiendo su teoría, eh, o siempre está automáticamente en la aportación propia por la manera como lo exponen. Y yo creo que aún esos trabajos son válidos en ese sentido, ¿no? De, si no son festejos baratos de la persona, pero si son realmente expos exposiciones, digamos, estrictas, creo que así también es una aportación al no olvido para mantener vivo el debate. No digo esto porque a veces se dice eh, a los que trabajan en dio de crítica: a ah, ustedes todo el tiempo no sé, etcétera, etcétera. E insisto, hoy en este error no hay que cometer pero al mismo tiempo sí también es correcto, se también es ¿no? como un acto de resistencia contra del olvido, de las ideas críticas, de, las, de los análisis críticos, etc., para mantenerlo vivo para uno mismo y para las generaciones digamos actuales y también las jóvenes. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo también los coloquios tienen esa función, este y otros, eh, de, ¿no? de mantener vivo el rat, ¿no? de mantener vivo, porque de esto estoy convencido, bueno, e igual que Alfred Schmidt siempre me decía eso ¿no? en las peores épocas de la presión en Alemania, que parecía que todo estaba perdido después de el de de nuevo de Berlín, que todo el mundo hablaba ya que el capitalismo ya se va a quedar para siempre, etc. Schmidt siempre decía, y me gustó mucho, siempre decía, estoy seguro que esto, como cualquier otra sociedad se va a terminar un día, es imposible que las formas sociales se mantengan. eternas esto nunca ha pasado ni va a pasar es, es obvio, esto está tratando como si el capitalismo va a terminar, la forma de la se va termina, a terminar, esto no hay ninguna duda dudar esa eso sería totalmente absurdo sería una total falta de conocimiento y ¿no? todos los regímenes siempre lo han dicho hoy pueden buscar los textos que hay siempre han dicho que nuestra forma social es la única, la perfecta y la última este argumento es viejísimo no, no es el argumento de, Fuku, de Fuyama, Así, eso es algo de lo más que hay, todos los gente siempre lo dicen, para justificar su poder sus crímenes y, y obviamente va a terminar la única pregunta es, y ha Max Marx y Luxemburgo ya lo vieron muy bien, la pregunta es cómo terminar? vamos a ver en Luxemburgo esta frase famosísima, ¿no? que, que el mundo va hacia rojo. La única pregunta es si ¿sí va hacia rojo era socialismo, comunismo, socialismo, decía ella, ¿o ojo de sangre. En el caso de Luxemburgo era ojo de sangre, ¿no? porque vino el fascismo, porque poco de los que expresó esta frase. Pero, y claro, y Luxemburgo y David Max, lo ¿no? que después dicen, esto depende de nosotros. Esta pequeña inmensa en verdad, pero... Y es pequeña diferencia, es que según un rojo el otro, depende de, bueno, de, sí, de nosotros. ¿no? de una esquera crítica que no está dispuesta a hacer los errores de la propia gente y es mucho mejor. Mucho menos, tampoco los errores de, de la forma social dominante. Ninguno ¿no? los dos errores hay que aceptar ni prácticamente, ni motivos, motivos. Pues, yo, porque ni mucho tampoco teóricamente. Yo creo que ese es la, nuestro papel hoy, y bueno, siempre lo ha sido, hoy lo sigue siendo. Y por invitamos a este coloquio entonces ahora sí va a determinar, entonces, y pero nos invito entonces que en ese sentido haya un debate eh, creo que la mejor manera de vivir a todos como Sánchez Vázquez en su espíritu y los otros, no, ¿no? con Jorge, Manolo, Benjema, Cruz, hay Manuel, etcétera eh, otros que están en esta línea que se van discutiendo aquí, otros de América latina, realidades, algunos de algunas ponencias se lo confundan con, con realidades de América latina o de otros lugares eh, de España, etcétera, entonces eh, es un poco la idea de este coloquio, ¿no? que logremos revivir este de, o aportar algo en las nuestras, de nuestras capacidades milimitadas aportar algo, a revivir o mantener viviendo ese debate y como les dije al inicio, ya de manera muy práctica ojalá me pueden eh, de sus ponencias mejoradas o como sea o trabajaros a partir de la discusión mandar, no sé, unos dos meses algo así, para que o sea, podamos tratar de amar algún documento también escrito a partir de este bueno, entonces, empezamos, fíjense, a empieza en grande, ¿verdad? O no, sí. O no sé, ¿cómo lo hacemos con el debate? Esta es la duda de la que tiene ¿lo hacemos al final de cada mesa o al final de cada bonita ¿Cómo lo fijan ustedes? Bueno, ¿qué pasión van a tener más o menos? Yo pensaba como unos 20-25 minutos, porque aquí después son unos 15-20 minutos de debate, más o menos. Ahorita tenemos como Así, ah, como si un poco más temprano que planeamos entonces pues, tenemos... Ahorita son cuatro personas, tenemos a las, a las tres. ¿Cuántas es? Bueno, eh, sí tenemos como 45 más o menos con ponencia y hoy en la discusión con 25 de ponencia, 25 como 15 de ponencia Quizás sería mejor que la discusión se armara al final de, de todas las ponencias de una mesa? Ah, al final bueno. de la mesa para evitar la petición, ¿no? ¿Sí? No sé. ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí. Allí atrás hay café... Somos... Para, para hacer el video, porque está creyendo... No, ya, ya ¿A qué, a qué Este es Este es no, otro, sí. y Este es otro... Este es Este es una panorámica Este es Este es es No, en medio, son tres arriba foto y hasta abajo Esta sí, hasta abajo. Este es una cámara de salto y este es un cuadro de ser sí, sí. como un celular sí. Sí. Sí. Sí. Y ya con el botoncito Creo que es este, como para tomar fotos, creo que es eso. Creo que ese es ese. Papachurras y luego lo traves para... No, sí. Luego con ese reposito, saca la foto. Sí. No, no, no, no, no, O sea, lo aprietas y empiezan a grabar y luego ya lo vuelves a apretar y deja lo grabar. Sí, sí, sí.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 necesitamos para cambiar digamos, ya no, lo se Está bien, que se hace, que es eso? Sí, sí, que estamos viendo, que se ha hecho, pero no, no, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es que no, no, no, no, mochila con no, no, no, no, no, pero no traje los públicos, ahora ver si a ver las todos la gente pero Gandhi ha hecho una tesis de licitatura muy buena sobre San José Vásquez y bueno, ahorita está, se ha dado el cambio tesis, pero ahí se le ha dado la licitatura de filosofía y letra de program una persona muy destacada entonces bueno, adelante gracias usted. buenos días a todos estoy tarde Quiero comenzar diciendo que mi interés en Sánchez Vázquez surge a partir de otro interés frente que es el movimiento estudiantil de 68. Algunos ya hemos platicado claves ¿no? que yo buscaba una repercusión filosófica, una base, un fundamento para ese movimiento. Quería estudiarlo a tal. A lo largo de la carrera hubo personas que me dijeron que era de que la filosofía no podía abordar a esas cuestiones políticas, sociales, y yo me aferré. En ninguna asignatura estudiamos a Sánchez Vázquez, en ninguna. Lo conocí hasta el final, justo por ese interés, yo quería encontrar una categoría filosófica que me sirviera para existir. Y fue con Sánchez Vázquez y su espíritu revolucionario, el estudio de su vida, que lo encontré y justo me di cuenta de esto que comentaba este que está estimado, y únicamente en los homenajes es que se habla ¿no? incluso el homenaje que se presentó a principios de este mes en la UNAM se comentaba que, que ya hasta el lenguaje marxista está con su ¿no? que ya no se puede emplear que ya se acabó ¿no? incluso en el homenaje entonces yo no estoy preguntada todavía, tengo la esperanza de que pero eh, mi interés está puesto en la juventud y por eso me, me, me interesa el estudio de los traducción. Considero que su vida es el claro ejemplo de la frase y que pues, estudiarlo es una manera de contemplar su trabajo, o estudiarlo, y comentarlo y todo esto. Yo lo preparé así, lo voy a leer, con qué interracciones está a Porque Me pongo muy nervioso, entonces no quiero perder el hilo y... ¿Y perdón. No, pues? <ríe> sí. Adolfo Sánchez Vázquez, una vida de práctica. La formación de Adolfo Sánchez Vázquez no se debe exclusivamente a la que adquiere en el colegio, es decir, a la académica, sino que la actividad política en la que participó en su juventud fue parte integral de aquella. Dentro de esta actividad política, encontramos su participación en la guerra civil española, que resultó una experiencia de suma importancia y que llevó consigo toda su vida. Pero por sí sola, no hubiera sido suficiente para enriquecer los conocimientos teóricos-filosóficos que desarrolló. Pues cuando la lucha social se estanca en la mera práctica, requiere de una base teórica que la fundamente, que le dé cabida y vida. La combatividad, el espíritu de transformación, y la audacia en los movimientos sociales, apartados de la teoría, suelen fracasar. Y si no fracasar, no se logra todo el progreso. Por otra parte, la simple teoría apartada de la vida en la tierra tampoco nos llevará muy lejos. Considero que fue entonces cuando comenzó el desarrollo de la praxis en la vida de los Adolfo Sánchez Vázquez nació el 17 de septiembre de 1915 en Altraciense, una provincia de Cádiz, 24 años después, el 13 de junio de 1915. Puerto de Veracruz, a bordo del buque y proveniente de España, tras la derrota de la guerra civil y gracias a la acogida del gobierno del general Azor Calián. México recibió exiliados españoles con toda clase de oficios y profesiones: obreros, campesinos, militares, marinos, pilotos, economistas, intelectuales, filósofos, poetas, entre otros. En algunos casos, la pena de su destierro se volvió de trabajo creativo. Y personajes como Wenceslao Roses, Eduardo Nicolón, y Adolfo Sánchez Vázquez, por supuesto, desarrollaron y compartieron su conocimiento en nuestras universidades. Desde entonces, nuestro filósofo hispano-mexicano continuó su vida académica, desarrolló su trabajo de investigación, ejerció la docencia y construyó su vida personal en nuestro país. Adolfo Sánchez Vázquez no solo cambió de tiempo, sino que también dio un salto de la poesía a la filosofía como él mismo dice en un texto autobiográfico, que cito a Una truncada práctica literaria y, más precisamente, poética, me llevó a problematizar cuestiones estéticas, y una vida política me condujo a la necesidad de esclarecerme cuestiones fundamentales de ella. Y de esta manera, casi sin proponérmelo, me encontré en el terreno de la filosofía. Termina la De la poesía brotaron flores, de la política espinas, que lo condujeron a las raíces de la filosofía. Gracias a estos cambios en la vida de Don José Sánchez Vázquez, este movimiento como el Estudiantil de 1968 se vio apoyado por un grupo de profesores, entre ellos no solo con su presencia en las asambleas, sino con todo su respaldo teórico, crítico y marxista no dogmático. Su trabajo permitió ordenar las ideas de lo sucedido, dar guía y dirección de lo que era ser un comunista y no seguir los diseños, manuales y mandatos de la universidad. No solo nos aportó su obra, sino que dio a conocer la de otros marxistas, para defender la idea del carácter emancipador del marxismo, el de un marxismo renovado para la época. Precisamente la práctica y su interés por la realidad social y política lo condujo al estudio del marxismo de forma autodidacta tomando como referencia fundamental la obra comunista de Marx. Él mismo nos cuenta cómo fue su acercamiento al marxismo. Cuando abandoné España, a raíz de la guerra civil, yo no era un estudiante de filosofía más bien lo era de letras. Mi carrera la he hecho en México. Se puede decir que mi generación, por otra parte, no había demasiadas personas que se dedicaran a la filosofía. Mi generación era más bien literaria. En definitiva, incluso mis primeras inclinaciones fueron más que nada en ese sentido. Yo he tenido que desarrollar mi educación filosófica en México como franco tirador. Yo, que me considero un profesional de la filosofía marxista, Jamás he tenido un profesor marxista. Julián Besteiro, que fue profesor mío de lógica, era más bien neocanteano. Por tanto, he tenido que hacer mi labor filosófica un poco aisladamente, más en estrecha vinculación con las fuerzas políticas españolas que se movían en el campo del marxismo que con el medio filosófico marxista, propiamente español. Esto lo encontramos en, en el libro Los trabajos que Así comenzó nuestro maestro en una nueva tierra. Un estudio de la filosofía que era nuevo también, sin instrucción, persiguió una filosofía marxista en la que colocó como categoría central a la praxis, a la actividad práctica humana. Y no a cualquier actividad práctica, sino una actividad que transformara el mundo. La filosofía de la praxis es la filosofía que no se separa de sus funciones crítica, política, ideológica y autocrítica, pues de lo que se trata es de transformar como nos ha dicho Marx es la filosofía de la transformación social es la teoría que nos sirve para desarrollar el proceso de algún movimiento social es la práctica de la filosofía mundial. es el pensamiento revolucionario por el que algunos nos estudiamos, empleamos y analizamos desde nuestra linchera filosófica académica de hoy. la praxis es considerada por nuestro autor como la categoría central revolucionaria, justo a partir de la tesis 11 sobre Fulham multinombrada y que cito cuando los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y con ese objetivo analizaremos la filosofía de la praxis. Antes de la filosofía de la praxis encontramos a las filosofías idealistas y las materialistas que reducen el mundo, las primeras a la idea, la razón o al espíritu, y las otras a la materia o al existente. Para Hegel, por ejemplo, todo lo real es racional y todo lo racional es real. En todo esto, se muestra un conservadorismo implacable, pues si todo lo que es, es racional, lo que no es, no es racional. Un mundo de producción distinto al que hay, por ejemplo, es algo que no existe, y si no existe no es, y si no es, no es racional ni, ni realizable. Por eso es que Hegel es la antítesis del revolucionario, del inconforme con lo existente, calificando de impaciencia subjetiva las acciones o teorías revolucionarias que se exponen como objetivos. Transformar la sociedad. La filosofía idealista entonces considera dejar al mundo tal cual está. Dentro de sus objetivos, no se hacen de contribuir a transformarlo. Los materialistas, por su parte, sí consideran el objetivo de transformar el mundo, pero no pueden verlo realizado, pues solo lo plantean como una tarea interior, como una tarea interior subjetiva, muy al margen de las condiciones objetivas realmente existentes, económicas, políticas, sociales, culturales. Incluso. Es decir, dejan al mundo tal y como está. Lo que resulta ser igual o más infructuoso que lo que hacen los humanistas, pues las actividades prácticas que no se realizan ni mejoran ni afectan el medio. Aquí la importancia de la filosofía de la praxis. Eh, aquí la importancia de la filosofía de la praxis. Pues ella tiene como interés la transformación de la realidad y también la actividad práctica que la conduzca a ser fin. El detonante de tal objetivo se sitúa en la tesis 11 sobre, sobre Foyero. Para transformar el mundo, y es necesario cambiarlo, es fundamental pensarlo y actuar para alcanzar el objetivo, es decir, jugar la teoría y la práctica. Sánchez Vázquez reivindica el humanismo de Marx, fundado como decíamos antes en los textos juveniles, en donde resalta la naturaleza creadora del hombre, como actividad práctica o praxis, que es negada históricamente en el trabajo de como lo dice Marx en su manuscrito del 44 A partir de las ideas estéticas de Marx y los manuscritos económicos filosóficos, Adolfo Sánchez Vázquez rescata una construcción de hombre como ser práctico, creador o ser de la praxis, también como ser histórico y social. Es con esta caracterización que nuestro filósofo comienza el estudio de la praxis en sus aspectos esenciales, en sus diferentes formas y manifestaciones siendo la praxis política la decisiva para transformar el la, la praxis se vuelve su preocupación central en su tesis doctoral de 1966, titulada Sobre la praxis, que relabora el año siguiente y se publica como filosofía de la praxis. La categoría central ya era importante para Marx, pero había sido ignorada tanto por el marxismo científico como por el ontológico. Uno, por reducir todo a teoría científica, y el otro, por considerar solo el problema tradicional del ser, de lo que es el mundo. Adolfo Sánchez Vázquez, en su Filosofía de la Praxis, aborda las fuentes filosóficas históricas fundamentales, Hegel, Marx, Feuerbach y Lenin, este último, en la edición de 1980. También explora los problemas en torno a la categoría central: ¿qué es la praxis? Las relaciones entre la teoría y práctica, sus formas y niveles, su relación con la razón, el lugar que ocupa en la historia y su expresión como violencia. En la edición de 1980, agrega el capítulo, Conciencia de clase, Organización y práctica. Primera parte de la filosofía de la práctica, estos son los planteamientos esenciales. Para Hegel, la práctica es el trabajo espiritual o idealista. Marx invierte en Hegel no solo en la primacía del espíritu por la de la materia, sino la diferencia de actividades. Para Hegel, la actividad es ideal espiritual. Para Marx, la actividad es práctica humana o práctica. Hoyer, por su parte, aunque considera la praxis como un balance ambivalente, se estanca o retrocede, pues considera la actividad de la conciencia humana, aunque en una dimensión antropológica, únicamente en un plano espiritual, ya que la vida real la ve como una práctica sólida. En el pensamiento de Marx, la praxis ocupa lo central. A partir de este último, Sánchez Vázquez concluye que el marxismo, como filosofía de la praxis, es la conciencia filosófica de esto no solo en cuanto a teoría, para extender su comprensión y su estudio, sino en relación con la práctica al insertarse en ella, contribuyendo de este modo a la transformación efectiva del mundo. Esta práctica o actividad práctica es la política revolucionaria en la que se inserta la teoría y la praxis. ¿Pero qué es la praxis? Es la actividad humana transformadora, que no es cualquier actividad práctica, material, pues en ella interviene la conciencia que reflexiona sobre sus vicisitudes y resultados. La praxis es la unidad imisible entre lo subjetivo ideal y lo objetivo real, unidades de teoría práctica. La materia es diversa, así que necesitamos de diversidad en la misma praxis para transformar lo que sea necesario. La diversidad de la praxis se divide en praxis productiva, praxis artística, praxis científica experimental, praxis social o emocional. Cualquiera que sea su forma, su naturaleza es transformadora de una materia. De la cual surge como resultado el producto. Ahora bien, a partir de esta esencia de la praxis podemos distinguir una praxis creadora y una praxis repetitiva o imitativa. El arte, por ejemplo, nos dice Adolfo Sánchez Vázquez, representa la praxis creadora, sobre todo el arte libre, por llamarlo de la manera, las obras maestras. Pero el arte academicista, por otra parte, de imitación, o por otro lado el trabajo en cadena o en serie, correspondería a una praxis repetitiva. En el ámbito político y social, es la degeneración o burocratización de los partidos un ejemplo de praxis negativa. A diferencia de las revoluciones que son un ejemplo de praxis creadora. Ahora bien, cuando la conciencia interviene en la actividad práctica, es un criterio importante para distinguir otros dos niveles. La praxis reflexiva, que es superior, y la praxis espontánea, limitada o inferior, la praxis reflexiva, sin duda la encontramos en la praxis científica, y la espontánea el trabajo en, serie, en el trabajo en serie es decir, la praxis productiva. Sin embargo, aunque la praxis reflexiva sea superior a la espontánea, debe existir cierta relación entre ambas. Por lo pronto, eh, respecto al arte es acertada esta, re esta relación. En cuanto a la actividad política revolucionaria, la conciencia interviene en ella. Adolfo Sánchez Vázquez expuso esta actividad de acuerdo a la concepción leninista en la primera edición de Filosofía de la Praxis, según la cual la conciencia política de clase estaba depositada en el partido, como mencionaba este plan, Y este la introducía en la clase obrera, sin admitir alguna posibilidad de que los obreros accedieran por sí solos a ella. Ya en 1980 criticó esta concepción de la conciencia política y del partido, como los entes poseedores y depositarios del la... arte. De la verdad y el sentido de la historia. Antes, aunque nuestro autor compartía aquella concepción leninista, aún entonces se aseguraba de depurarla de la concepción dominante, que era la estalinista. Esto, en la primera edición, ya en la segunda rectifica, por pero conserva la parte filosófica. ¿no? La filosofía de la praxis fue criticada, sobre todo por parte de la corriente dogmática, que la calificó de idealista, subjetivista, reformista y revisionista. Otros, como el doctor Estefan Daly, consideraron su concepción de praxis como una aportación favorable a la teoría marxista del conocimiento. Sin embargo, Adolfo Sánchez Vázquez afirmaba en un, en un texto de 2006, llamado Una trayectoria intelectual comprometida, lo siguiente: No se puede dejar de reconocer que si el pensamiento tiene que ajustarse al movimiento de lo real, esto obliga siempre a revisar lo pensado, y en verdad, los planteamientos de mi obra, que tienen que ver más directamente con la praxis política emancipatoria necesitan ser ajustados a la realidad surgida después del hundimiento del llamado socialismo real y de la globalización avallante del capitalismo en su fase neoliberal. Pero en lo fundamental, el marxismo como filosofía de la praxis sigue vigente. En Marx, el hilo conductor y eje de su pensamiento, como ya decíamos en la praxis, el marxismo es la unidad de cuatro aspectos fundamentales que forman a su vez una totalidad indisoluble. Sánchez Vázquez los enumera. El marxismo es crítica, crítica de lo existente, de la realidad que acontece, de la realidad capitalista. Esta crítica se realiza presuponiendo los valores que se niegan en el presente o que se ven limitados, como son la igualdad, la justicia social, la libertad, la dignidad humana, entre otros. En el segundo lugar, en segundo lugar el marxismo es un proyecto de emancipación, una aspiración de construir una nueva sociedad, en la que se realicen estos valores que ante la situación actual son irrealizables o degradados. Este proyecto es el de una sociedad nueva y distinta, socialista en su fase inferior y comunista en la superior. Para todo esto es necesario conocer la realidad a transformar. La emancipación que se tiene como objetivo no es solo un deseo, sino la voluntad de realizar y para transformar hay que conocer para poder cambiar el mundo se requiere pensar así, en el punto 3, el marxismo también es conocimiento y si de lo que se trata es de transformar el marxismo se presenta como práctica para realizar un proyecto es práctica el marxismo los cuatro aspectos se encuentran en unidad inisoluble pero el último aspecto, que es el práctico, es determinante en esta totalidad pues la crítica de la realidad exige su transformación o crítica práctica por su parte el proyecto de emancipación solo tiene sentido si se efectúa con la práctica adecuada y no se puede emplear esta si no se conoce la realidad el conocimiento es un elemento indispensable ahora bien continúa vigente el Marxismo como filosofía de la práctica tal y como lo constituyen los cuatro elementos y esenciales que mencionamos ya desde hace tiempo su situación es desfavorable, como lo dijo Sánchez Vázquez, incluso adversa. Pronunciar el nombre de socialismo es sinónimo de socialismo real y del marxismo dogmático que lo justifica. Pero, ¿de verdad está muerto y enterrado el socialismo como alternativa al capitalismo devastador? Sánchez Vázquez nos responde con otras preguntas en el mismo texto de trayectoria intelectual diciendo que aún siguen siendo válidas las razones para combatir un sistema de explotación y opresión como el capitalismo. La crítica sigue siendo vigente, pues el capitalismo no ha hecho más que agravar el desastre social y económico. Es deseable por muchos hombres un proyecto de emancipación que dé alternativa distinta al capitalismo, pues este continúa amenazando ya no solo a las clases más explotadas, sino a toda la humanidad. La realidad tiene nuevos proyectos, nuevos problemas que transforma y solo el conocimiento de ella alimentará la práctica para la resolución de ella y la realización del proyecto de una nueva sociedad a juicio del filósofo en aquella obra si el marxismo se concibe como una unidad como la unidad de los otros aspectos es decir, como filosofía de la praxis sigue siendo vigente y su vigencia y necesidad es aún mayor cada vez que no se ve realizada una transformación en el mundo finalmente no puedo dejar de mencionar la atención que nuestro autor le prestó a la vida política mexicana y específicamente reiterar la importancia de su participación en el Movimiento Estudiantil de 68. En sus propias palabras, dice Tomé parte activa en 1968, junto con muchos profesores de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de en el apoyo y la solidaridad con el Movimiento Estudiantil. Nuestro maestro, el filósofo de la práctica, Estuvo siempre consciente de que los protagonistas eran los estudiantes, pero no los uh, abandonó al aventurerismo. Profesores como él aportaban sus opiniones y, por supuesto, su crítica, además de tomar nota de las lecciones políticas y morales de los alumnos. El movimiento estudiantil lo impulsó a escribir Live, texto difundido y aceptado favorablemente en el Bachillerato de Luna, tanto en las escuelas preparatorias como en los colegios de ciencias humanas surgidos estos últimos por nuevas estrategias de aprendizaje y enseñanza, y en donde muchos de los que participaron en el 68 transmitieron su conocimiento, al igual que sus experiencias. Escribió su ética desde el marxismo, pues aunque muchos buscaron fuera del pensamiento de Marx, él se propuso a su objetivo, a saber, alejarse del cientificismo de cierta tradición marxista, y del politicismo de la ética Soviética, que más bien eran manuales normativos. La escribió en 1968. Tengo una cita un poco larga en relación con esto, por eso me parece muy bien. Sí. Ciertamente, ese año fue emblemático por los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en diversos países. Y con, concretamente, aquí, con el movimiento estudiantil, al que el gobierno prehíste en el desordar, solo pudo ponerle fin con la masacre de Tantelón. Fue un movimiento estudiantil ambiental <coughs> que quebrantó los cimientos del sistema político vigente y en el cual, como dije en el diálogo de la edición española también, la juventud estudiantil se le revela como los valores y principios caducos y más allá de las aulas, trae algunas lecciones políticas y muchas de las En contraste con esta práctica política y moral, aquella juventud estudiantil solo contaba en sus clases de ética, con diversos textos inertes, especulativos, alejados de la vida real, en los, en los que una moral abstracta se presentaba con pretension, pretensiones de validez universal. Era evidente que una juventud que aspiraba a una situación concreta, a transformar la realidad política presente, no podía encontrar en esos textos nada provechoso para orientar su comportamiento moral. Por tanto, era necesario, frente a esa especulación y a ese normativismo, ofrecerle un enfoque que permitiera explicar la moral como parte integrante del comportamiento humano en la vida real. A tratar de satisfacer esa necesidad, respondía el empeño de escribir una ética con un enfoque histórico-social, que se trataba de una necesidad real, viva. Lo proveería, como dice el mismo, la Asociación de Reimpresiones, más de 70, desde que apareció en el 69 hasta nuestros días, la finales. La juventud es el lugar de la utopía, de los deseos y voluntades, de salir a transformar el mundo. Quizá por ello, Adolfo Sánchez Vázquez eligió la obra Juventud de Marx, las tesis sobre todo pues el problema fundamental es y continúa siendo el de transformar. Y la filosofía de la praxis, entendida como unidad de estos cuatro aspectos esenciales, crítica, proyecto, conocimiento y práctica, es lo que pretende. Es con la praxis como categoría central que se resuelve la carencia de teoría de aquel joven que participó en la guerra civil y que llegó a una tierra distinta a investigar sobre filosofía. Y se cubre la necesidad de conjugar la teoría en un proyecto emancipador. Sánchez Vázquez vivió la praxis y nos la hereda, pero sobre todo nos dejó la enorme tarea de seguir luchando por la transformación inevitable hasta alcanzar un mundo socialista más humano. Adolfo Sánchez Vázquez nos heredó su categoría central, desde la cual puede analizarse casi todo, por ejemplo, al menos en ningún particular interés, el papel transformador de las culturas como en la que Sánchez Vázquez comenzó con su carrera política. La juventud, antes de que otra cosa me alcance, me encumbra el umbral del desencanto, de la desilusión y el conformismo. La juventud estudiantil, que vemos a la distancia viva y marchando en aquel 68, no tanto la que vive y sobrevive hoy, sino aquella que consta en la historia y tiene lecciones que darme, como la dio a Adolfo Sánchez Vázquez, y gracias a la cual produjo su obra. Bueno, entonces seguimos con la siguiente participación de Alejandro Gallo, eh, que viene de Quijón, España, Asturias, eh, que ahí nos conocimos hace unas semanas o meses porque participa en la organización de Semanas Negras, no sé si todos conocen este evento cultural muy e importante que se hace en esta 26 y... Bueno, eh, vamos ahora por el 28. ¿no? Ah, 28, 28 ya, eh, bueno, 20, ya van por 28 años eh, en esta ciudad. Eh, no, que es un evento cultural que empezó a pensar en el próximo de y en el marco de los organizadores. Maneras, eh. Bueno, y Alejandro está involucrado en eso. Eh, si las jornadas estas al final se consolidan en un texto, eh, la propia organización de la Semana Negra me ha, diríamos, me ha dado el mandato de deciros que se presente en España en el marco de la Semana Negra y que Aquellos de vosotros que podáis ir en aquellas fechas, que quitaos a De Eso todo, todo, todo. Entonces, eh, viene a colación mi ponencia, o mi charla, con mi, mis cuatro palabras. A raíz de, diríamos, de, de ese encuentro con Estefan, aunque yo a Estefan ya lo había leído, eh, en ese homenaje que organizamos hace dos meses.